I'm sorry. safe Lo no siento mucho Pero me voy Porque a tu lado me di cuenta que nada soy Y me casé de luchar y de guerra alemán No don't say it.